Vamos de bueno. vuelta, mis amigos, con ustedes en ¿Qué? de mañana. ¿Qué eh, buenos ¿Qué días, a los amigos que Si, son... si ustedes vieran ¿no? lo que pasa aquí detrás de cámara, ¿Qué? ustedes la sí la la gozaran. Si ustedes mío. ven este programa detrás de Yo cámara. Yo le voy a preguntar a Alexa a ver si conoce <ríe> al lírico. <ríe> Tú conoces a Lírico. Venme no buscando la canción Marianela ahí de Lírico. La esa que tú pides. La es la única que ha pegado. Que es la única, la única que ha hecho. Va. Es la que tiene mejor ritmo. Vamos al tema de Fulvio. Fulvio. Buenos días. Aprovecha el tema. Él anda enrayado Fulvio. Sí. Tiene más rayos de una vez. Ensebrado, ensebrado. Acostémeme ahí Marianela de Lírico en la casa. Mira. Vamos a poner ahorita. Yo quiero compartir con ustedes lo que se trabajó. En la Junta, ayer, Ay, para poder yes, ilustrar sí. y entre todos nos ilustremos. Tenemos el, el documento, ¿verdad? Sí, okay. yo quiero que va a ilustrar? Eh, la parte <risa> del documento producción no tenga listo para el momento. Oye. Y entre todos, pues ayudar, la parte jurídica principal. Uh -huh. Primero, que esta reunión del Pleno de la Junta se, se esperaba y se creó muchas expectativas con ella por los inconvenientes que ha habido. Con relación a si el voto automatizado, si el voto manual Y todo esto que se ha creado en la parte política Primero, decirle que la Junta, de acuerdo a esta resolución Aprobó ayer lo siguiente 10.000 eh, producción sí. tiene listo ya El... el... La foto de, de, de la resolución, el documento de la resolución. Claro, ahí, ahí está Si se podía ampliar, uh -huh. eh, sería mucho mejor para que los amigos televidentes... No, está en ir. movimiento. Está Exacto. en movimiento. Lo okay. que el contenido. Primero, eh, 10.000 módulos de votación automatizadas con conteo manual al 100%. A nivel nacional, se eligieron 31 demarcaciones que van a a llevarse por votación automatizada y con conteo manual un 100%. 10.000 módulos. ¿Qué representan estos 10.000 módulos? Estos 10.000 módulos representan el 60% de los existentes, porque son 16.498. Los 10.000 representan el 60%. Mm. ¿Qué representan también estas demarcaciones? Representan y 61% de los electores. ¿Cuáles demarcaciones se eligieron? Todas las que tienen de 13 regidores hacia arriba, por la complejidad se que esto implica. Se, se, se incluye San Francisco no, sí, de Macorís. Sí, se incluye sí. San Francisco de Macorís. El resto del colegio, que es el 40% de los, de, de, los, de los módulos y el 39% de los electores, se votará con el uso de boletas eh, eh, impresas. Ay. Ahí se va a votar con la boleta, se va a contar con la boleta y se va a hacer todo ese show que se hace Tú con la boleta. Todo lo que se le pidió Tú antes del 6 de octubre y la Junta dijo que no. Ahora lo van a hacer. Ahora lo van a hacer. Entonces, Pero ganamos, estamos ganando. En la demarcación de... de votación. Después, después de la galleta. La... Te, te sobo, te unto. Ah, ¿cómo es Carolina? Si sí, no sí, sí, sí te unto, ¿no? Un idioma bueno. la Quiero que me ponga la parte de más abajo, donde están las demarcaciones. Ahí está el Distrito Nacional, que tiene 2.262 colegios electorales. Santo Domingo arriba. Este, Santo Domingo este, Un poquito eh, arriba. Eh, y güey, San Francisco de Macorís, con los cuatro distritos bueno. que tiene. Va a incluir San Francisco de Macorís con los cuatro distritos que tiene. Es decir, que de Pimentel hacia allá se va a contar con la... cuántos colegios electorales se tenemos a nosotros con la aquí aquí con los distritos hay 377 nosotros tenemos más colegios electorales que colegios de la clase eh. pero no. yo no sé qué, qué ese escuela, dato de educación ¿Sí? colegios colegios que ese no, no, no. yo pienso que sí porque son 300 que no, está en diciendo, cada escuela pueden aparecer cuatro y 5 colegios sí. sí no no yo sí. Estoy ahora hablando de colegios lo que yo te podría asegurar es que hay más bancas hay más bancos. A eso sí te podría Y creo asegurar. que hay más colegios electorales es también. Posible. Sí, sí es hay más colegios Si que... que... sí, un colegio pueden existir 10 sí. colegios electorales, Exacto. van a haber más. Sí. Claro, claro. Que se determinó también en esta resolución que la transmisión de los resultados automatizados se van a realizar una vez concluidas las actuaciones del colegio electoral. Sí, eso es correcto. Eso está muy correcto. Y también que las divulgaciones se van a hacer una vez comprobado el cierre de las votaciones claro, Y después del conteo del 100%, sí, después del Una vez conteo. que se había contado Uno de, los, uno de los errores cometidos por la Junta Que sin razón a las, Antes de haberse Concluido las votaciones En cada colegio Empezó a emitir votos sí La otra parte es que el horario va a ser de 7 de la mañana a 5 de la tarde. De 7 a 5. Siempre viene no una resolución sí, para poner una hora más. Sí. Casi siempre viene eso. Sí, una prórroga. También y, se permitió lo el voto es. asistido. Siempre que tenga la aprobación del presidente de la mesa. O sea que Gonzalo puede ir con otra gente a votar. Sí. Sí, Gonzalo puede ir con otra gente a votar. Es posible. Y también... <risa> Se aprobaron dos cosas Se aprobaron dos cosas Huellas datilares Y el entintado de dedos vaya, Huellas datilares Y Intintado de dedo. Hay otra cosa que se aprobó Auditoría Con una firma auditora Se la van a presentar a los partidos Que se llama P.E.F. Guzmán Tapia. Esa tiene relaciones con... con la presencia de la Unión Interamericana de Organismos Electorales. ¿Cuál es el problema con esta? Que el principal cliente de esta firma auditora es la CDE Rubén Bichara, que es el coordinador, que es el coordinador de, de campaña del Penco. No ninguna, no, porque tú país, tienes que tener lógica, tú eres un país. hombre justo. Ninguna ahí, va a servir. Ahí ahí es que está, ¿y por qué no buscan ¿Y una por qué norteamericana? el porque no le propone una. Pero ¿por qué no buscan una norteamericana independiente o, o sueca? La, la, ¿O buscar el ver claro, César no solamente bueno, debe pero ser seria, pero también debe capacidad y no sí. tampoco? Oye, con un gustó, sistema de credibilidad de entre, entre comillas. Sí, sí, ¿Cómo la van a buscar la principal claro. la compañía que el principal cliente es el que es jefe de campaña. E se, no puede, se te va a hacer difícil, no puede, no puede. se te va a hacer difícil, difícil que una compañía consultora no, nada, no haya hecho negocio con el estado. no eso es no, falso, no, que no han hecho eso es falso aquí nunca, que ni saben que esto existe. Entonces, hay algunos partidos hay algunos partidos que ya han emitido su respuesta. El PRM no la ha emitido hasta tanto los organismos del PRM que hoy están en reunión van a, a, a sacar de ahí pues, una conclusión y la van a hacer pública, porque esto es sumamente delicado. Mm. La estabilidad política está mm. ahí, entre entredicha, en con relación mm. a lo que pase ahí, mm. en febrero y en mayo. La estabilidad política del país, y si se intenta jugar con los resultados... Por falta de transparencia, porque lo único que estamos exigiendo es transparencia en todos los órdenes. Por falta de transparencia se puede poner entredicho la estabilidad, la estabilidad social del país. Y si hay problema, y si hay problema en esas elecciones por falta de transparencia. Yo digo lo mismo que dijo Peña Gómez. Aquí hay el peligro... De, lo que ...de que se prenda el país por las cuatro esquina. ¿Ven lo que yo decía? Oye, decí? me que lo que, desorden, no, no, no no, no, lo, lo que está llamando es al desorden, porque las elecciones ni siquiera han llegado. Lo que estamos ahí, llamando ¿no? es a la transparencia. Y la transparencia de se de hace con hechos. Con hechos de claridad. Desde de ahora ya de la pataleando. Yo no, no estamos yo llamando... Yo utilizaría la misma palabra estamos del candidato Estamos llamando, Estamos llamando a la transparencia. Y eso se hace... Paso a, va, a paso, día haciendo la cosas como se deben de Miren, hacer. Cuando, día a día. cuando comenzamos el programa hoy, yo comentaba que las instituciones que desempeñan uh, cargos sí. públicos le deben a todos sus usuarios eh, transparencia y rendición de cuentas. Nosotros como ciudadanos y usuarios de los servicios que va a prestar la Junta Central Electoral no sabemos por qué no se va a realizar una auditoría completa. Si se va a realizar una auditoría al 60% de, de lo que se va a usar, ¿cuál es la razón para que no se use el 100%? No queda la especulación. ¿Por qué queda la especulación? Porque la Junta no es capaz de decir, no miren... Para hacer una auditoría completa se necesita un mes, dos meses, 40 días, 30 días, 20 días, que Hace lo diga la empresa que está acostumbrada que a eso, a darse, no la junta. Una información que debió darse desde el principio para evitar eso, porque, porque tiene que hacerse fragmentado, porque si hay tiempo para coger un 60 y un 40 años. Entonces, todas esas son situaciones que atentan contra un mejor desenvolvimiento y contra la credibilidad de la Junta, porque no hay razón. Para que una cosa que se está pidiendo desde que se comenzó, venga que se haga ahora en un 60% y en el otro no se puede hacer, tomando en consideración que es la primera vez que se van a realizar elecciones primarias Separada y que va a ser complicado el voto porque van a haber es de seguidores. ¿Cuál es el, caso? ¿Cuál es el caso? Que va a complicar la elección. ¿Qué es lo que yo creo? ¿Qué es lo que yo creo? Que todo lo que se está haciendo son tácticas dilatorias y el mismo presidente sabía que si se presentaba a esa empresa que el principal cliente es el, el, el encargado de campaña de, de, de, del mismo candidato oficialista la iban a rechazar. ¿Para qué? Para ganar tiempo y para nunca hacer la auditoría. Que claro. eso en el fondo es lo que Adredes, vamos a la tán... pausa. Adrede. transparencia. para la pausa. pausa. La discusión buscando... sí